Eh, PHC Software ha llegado recientemente a un acuerdo con SERES en cuanto a m, la factura digital. Eh, me gustaría saber un poco en qué consiste este acuerdo y cómo va a beneficiar a las pymes. Bueno, pues lo que hemos hecho es, además de tener nuestro módulo de documentos electrónicos con el que podemos emitir eh, la factura electrónica en el formato XML es el forma y en el formato eh, factura E3.2, lo que hemos hecho es precisamente es establecer un acuerdo con Seres, que es una compañía que entrega factura electrónica a nivel internacional, eh, para que los clientes que tienen que entregar a distintas entidades, ya sea públicas o privadas, eh, no tengan que tener, eh, si tienen que entregar la factura a 10 entidades distintas, 10 formatos de fichero diferentes, sino que lo que hacen es que desde TDPHC PHC facturan normalmente, se emite un fichero XML que contiene todos los campos necesarios para entregar a cualquier administración pública o privada, ese fichero se envía a la plataforma de SERES y SERES es el que se encarga de transformar ese fichero a... En, ...en los diferentes formatos de las distintas plataformas. Esto es un acuerdo tecnológico, hemos integrado las dos tecnologías... ...la tecnología de seres y la tecnología de PHC, pero no nos hemos quedado solo ahí... ...sino que además hemos llegado a acuerdos comerciales para poder ofrecer tanto los productos de PHC el PHC gestión con la facturación electrónica más la plataforma de seres con unos descuentos y unas ventajas económicas para poderlas transmitir a la PyME y que puedan acceder a estos servicios por un precio pues eh, muy competitivo. Con lo cual, además de una mayor facilidad, es un ahorro de precios, ¿no? Sí, es un ahorro de costes porque... Eh, es un ahorro de costes porque eh, las empresas que utilicen este servicio, eh, imag imaginémonos que una empresa tiene que enviar eh, 20 facturas a la administración eh, pública y además trabaja con una gran superficie y que también tiene que emitir factura EDI. Y tiene que hacer pues, 50 facturas en total al mes, pero además tiene otro tipo de facturas, otras eh, 100 facturas más eh, que emite a otro tipo de personas, a otro tipo de entidades, ¿no? Eh, ...y que no admiten factura electrónica. Bueno, pues a través del servicio que ofrece Seres... Eh, ...pueden enviar todos los documentos en factura electrónica... ...y Seres se va a encargar, por un precio... ...evidentemente eso tiene un coste... Eh, ...de eh, imprimir esas facturas, ensobrarlas... ...y enviarlas a esos clientes que aún no admiten factura electrónica. Esto si lo analizamos, un cliente que por ejemplo... ...tenga que emitir 150 facturas... ...ya le sale rentable este servicio. porque Aproximadamente, como mínimo, el coste para una empresa de imprimir una factura, ensobrarla, plegarla, ponerle el sello y enviarla por correo, más el tiempo de la persona que hace este trabajo, como mínimo cuesta un euro. Y el servicio que ofrece SERES y PHC en conjunto es menor que ese coste de esa factura. Y aparte de este acuerdo, ¿cuáles son los puntos fuertes de PHC Software en cuanto a factura electrónica? Bueno, los puntos fuertes es que nosotros hemos adaptado, como hemos dicho, eh, nuestra factura electrónica al formato que está vigente ahora, el 3.2. Nosotros ya teníamos factura electrónica desde hace muchos años eh, y eh, este formato eh, preveemos que vaya a ir cambiando en el futuro y, como decimos, eh, hay por, además de este formato también está para la parte de la facturación EDI, para, para grandes eh, eh, compañías, y lo que hemos hecho es eh, disponibilizar eh, un formato que se puede modificar muy fácilmente, con muy poco esfuerzo y prácticamente sin coste. Es decir, el que está utilizando el software de facturación, de gestión de PHC con factura electrónica, si mañana hay un pequeño cambio, que hay que añadir un campo más a la factura electrónica o cualquier eh, cambio que, que, que haya en, en la factura electrónica, nosotros, prácticamente sin ningún coste, nuestros distribuidores pueden acceder al fichero, modificarlo de una forma muy sencilla, muy rápida y prácticamente en media hora, una hora, ese cambio está realizado. Muy bien, muchas gracias.